Los empresarios Eufemio Vargas y Eugenio Vargas valoraron este jueves la construcción de la vía circunvalación del nordeste que dejó iniciado hoy el gobierno con un costo de más de mil millones de pesos. Los beneficios que vamos a obtener son grandiosos. Eh, Todas las grandes ciudades del mundo tienen su circunvalación, pero a nosotros nos va a beneficiar porque nosotros somos la cabecera de una región, la región nordeste. Y todo lo que va para el nordeste, la mayor parte de la cosa porque los, los camioneros, los pataneros no se van por la carretera nueva, sino que por aquí. Eso crea congestionamiento en, en, en el centro de la ciudad, pero también crea accidentes, eh, crea también contaminación. ...por el, el, el, el veneno que botan los camiones... Eh, para nos, ...además la tierra que van a cortar esa, esta circunvalación... ...van a conseguir más plusvalía... ...es verá que en esa por ahí vendrán grandes inversiones... ...anexas a la circunvalación. Es una obra que la comunidad había estado reclamando... ...por muchos años... ...una obra extremadamente importante... ...porque conecta a San Francisco de manera más fácil para los diferentes barrios, con las diferentes zonas de la provincia y de la región que es lo nuestro. De... No tenemos que atravesar la ciudad para desplazarnos. Que va a tener muchos brazos, como yo, para que el que va por aquí pueda pasar rápidamente por los rieles, por la...